Bueno, ya es el final del día de martes, eh, no grabé nada el lunes, no grabé nada hoy día, por lo cual, esto va a ser súper difícil. Hey guys. Anoche, logré eh, unas buenas y sólidas tres horas de sueño, gracias a un maldito desvelo. Eh, cuando me pasan estas cosas, me levanto, no, no peleo con la cama porque ya cacho que no voy a dormir. Entonces me levanté e hice algo sumamente productivo, pero sumamente irresponsable. Me quedé haciendo un, una especie de framework en, en el programa que uso para grabar música para no enfrentarme a ese, a ese líos en blanco eh, que a veces te da mucho, mucho miedo. A veces eh, encontrarse con la página en blanco, por ejemplo, si eres un escritor, o con este proyecto nuevo en blanco, si eres músico. Uno entra en una suerte de pánico. Y creo que ya lo he hablado en el blog. Así que hice este como especie de framework. Con ya cargado todos los efectos. Todo, todas las pistas que yo normalmente uso. Para evitar esa entrada como en pánico. Pero para entender esto hay que saber que hay dos tipos de compositores. Que básicamente están resumidos en las figuras de John Lennon y Paul McCartney. John Lennon era conocido por ser... Eh, un compositor de los que pensaba que si se demoraba más de, no, de una hora en hacer un tema el tema no valía la pena seguir trabajándolo Paul McCartney era un tipo más como cocinero como que coser la idea a fuego lento, se tomaba su tiempo en mi caso eh, yo siempre sido como más de la teoría de la filosofía de John Lennon pero eso te deja a merced a los, a los caprichos de la musa a la inspiración. Aunque suene muy chuper y artístico, es verdad, la inspiración sí existe. Pero Pablo Picasso tenía una, una frase que era muy buena que decía, la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. Mientras hacía esto, en la noche, el 5 de la mañana, súper responsable con mi salud y todo, eh, se me dieron varias ideas. Así que hoy, después de la pega, eh, tengo una canción con batería, bajo, guitarras. Y todo en términos boceto solamente falta la letra. La letra siempre me cuesta porque no hay ningún framework que te ayude a evitar ese pánico a esa página en blanco. Hay ciertos tips, por ejemplo, tener un muy muy buen verso, un muy muy buen primer verso, que sea interesante. Que la última frase del coro sea también muy buena, tal vez, ojalá, el título de la canción utilizar... Eh, imaginería concreta para que la gente se identifique pero en realidad al fin del día no hay receta no hay pociones para escribir canciones ahora, ¿por qué estoy haciendo canciones? porque la idea es que en septiembre al principio de septiembre sacar un nuevo disco, ya desde cero cumplió su siglo y que pueden escuchar acá dejo el link en en la descripción, la idea es componer 18 canciones, de, los cuales, de las cuales elegir solamente 9 para poder publicar Así que el blog llega hasta aquí, lo cual viene bien porque estoy con el desafío de hacer que los blogs no duren más de 4 minutos salvo el del anterior, gracias a Samsung, El Pasado No fuimos productivos por un lado del blog, pero sí fuimos productivos por el lado de la música Pero mientras... Me ocurre que escribir... Mail time ¡Oh! Yes. ¡Yes! Y quiero mandarle un saludo a Juan Díaz que anoche, ante anoche se mandó la media maratón de un blog de Sauce se puso al día con todos los capítulos así como, uff, brígido, compadre un abrazo no lo hagas de nuevo, duerme, no seas como yo, que ahora ando súper zombie.